Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. todo el pelotón. Solo queda otro equipo. Resiste. Deja que te ayude. Muy agradecido. Recargando escudos. Me estoy reparando. Y okay, vamos. Vayando. Circuito cerrado. Sabía un poco el Los están disparando. Recargando. Granada. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ronda 6. Empieza la cuenta atrás del medio. No te preocupes, estoy aquí. Sinapsis han vuelto a activarse, gracias. Recargando mis escudos. Me cubriréis de mis heridas. Vamos aquí. Ale. Recarga. Disparando. Recargando. Atención. Atención. Se ha decidido que